Pedro Sánchez ha recibido un mandato claro de la militancia del, del PSOE y ese mandato eh, dice alto y claro hay que echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, hay que dar marcha atrás a las políticas del Partido Popular. Eh, la militancia del PSOE, a la cual felicitamos, ha mandado un mensaje claro eh, de la dirección que debe tomar las políticas en nuestro país. Y ahora lo que toca es esperar si nos vamos a encontrar al Pedro Sánchez que nos ofrece pactar con Ciudadanos para no derogar la reforma laboral, que nos ofrece pactar con Ciudadanos para no tocar el 135 de la Constitución y seguir pagando la deuda de los bancos, o nos vamos a encontrar a un Pedro Sánchez eh, que le hace caso y que obedece a sus bases y que se pone a construir una política para dar marcha atrás a las políticas del Partido Popular y sacar a Mariano Rajoy y a la corrupción de nuestras instituciones. En ese sentido, la primera prueba tiene nombre y apellido. Se llama Moción de Censura y se apellida a Mariano Rajoy.